Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Soy Eric de Fx y en este vídeo respondo a una de las dudas que nos ha llegado a través de eh, nuestro canal de Telegram. Esa Es una pregunta que nos hace Herman. Herman, encantado de conocerte. Eh, Herman dice, eh, soy seguidor de tu contenido, me gusta mucho este sistema de order flow y voy a luchar por aprender. Mi pregunta es, ¿se puede analizar el futuro 6E para operar el euro dólar en Forex? Me imagino que debe haber más coincidencias. Por mi capital no puedo operar solo futuros. Bueno, hermano, primero te respondo a, a la pregunta y eh, luego te comento lo del capital mínimo con el que puedes empezar a operar con futuros. Hoy en día los mercados son tan eficientes que correlación entre el spot y el futuro correspondiente es 99.99%. Es decir. Tú sin ningún tipo de problema, mañana mismo o el lunes puedes empezar a llevar a cabo eh, la operativa que comentas en, en, en, en, tu, en tu pregunta. Es decir, eh, analizar el futuro ¿no? para abrir eh, operaciones. Bueno, para abrir operaciones eh, con CFDs eh, por, por falta de capital. ¿no? Eh, aún así, no recomiendo eh, que lo hagas. Eh, la razón. Eh, de mi recomendación, es muy sencilla eh, si operando con CFDs entras en un conflicto de intereses entre tú como cliente y tu broker en el que no puedes ganar vale, tú no puedes luchar contra tu broker y broker hará todo lo posible lo imposible para que tú fundes tu cuenta, ¿no? para que la dejes en cero y en el menor tiempo posible sin embargo, eh, el mercado de futuros eh, funciona de una manera distinta, es decir, al broker de, a cualquier broker de futuros, ¿vale?, le interesa que tú te quedes más tiempo, perdiendo, ganando, le da absolutamente igual al broker, ¿de acuerdo? Cuanto más tiempo eh, estarás ejecutando tus operaciones, más comisiones puede sacar de ti broker de, un broker de futuros. ¿Me explico? Entonces, a, eh, eh, operando en, en, en un mercado centralizado, como es por ejemplo la bolsa CME, ¿vale? No tienes ese conflicto de intereses, porque el broker no puede meter la mano directamente en tu bolsillo, lo que sucede muchas veces ¿vale? en CFDs. A mí me ha pasado y yo no, no acababa de, de entender es que por qué he dinero y he perdido unas cuantas eh, cuentas de, de cf, eh, operando con CFDs. Solo después pues yo me di cuenta de cómo funciona todo y, y, y, y, y bueno pues lo que hice es salir corriendo. ¿Cuánto dinero es necesario para empezar a operar con futuros? Eh, a ver yo diría eh, que claro dependiendo de tu sistema eh, el capital puede, puede variar. Con el sistema que, que yo, por ejemplo, utilizo, ¿vale? se puede empezar con 2.500 5.000 dólares. Eh, hace 10 años, cuando, cuando empezaba a interesarme sobre el mundo de inversiones de la bolsa, yo me, eh, yo me encontraba en la misma situación que tú, me imagino. Porque, como bien sabes, yo soy, soy ucraniano de procedencia. O sea que mi país, ¿no? de donde yo vengo, es muy pobre. El salario medio, para para que para darte un ejemplo, podría ser hoy en día entre, no sé, unos 200-250 euros, ¿no? Si trabajas por cuenta ajena. Entonces, eh, claro, eh, un chico como, como era yo, de un estudiante de, de, con 20 años, eh, yo claro, yo no tenía capacidad, ¿no? De abrir una cuenta ni con 2.500 ni con 5.000. Entonces, ¿qué hice yo para...? para poder llegar ¿no? a esa cantidad con la que ya puedes invertir eh, bueno, realmente es muy sencillo eh, es, es, es que empezar a ahorrar en realidad, en el mundo de inversiones eh, no tiene, no, lo único que importa es tu capacidad de ahorro ¿me explico? es decir, cuánto dinero tú puedes ahorrar mes tras mes es lo único que importa ¿vale? y solo ya eh, es, los, es secundario qué mercado o qué tipo de, de inversiones eh, quieres empezar a hacer. Eh, dedicarte a operar con futuros ¿no? o con índices, con materias primas. Uh, quieres eh, invertir eh, más a largo plazo con fondos indexados o hacer eh, Value Investing, ¿vale? Lo que sea. Lo, lo, lo, lo primordial, lo fundamental es tu capacidad de agor. No quiero tampoco alargar mucho esta respuesta. Eh, hermano. Eh, resumiendo lo que, lo, que hemos, lo que hemos hablado en este vídeo es... Eh, sí que puedes empezar a analizar el futuro para operar con CFDs, pero no te lo recomiendo. ¿vale? Si quieres eh, empezar ya eh, a, a invertir en serio, te recomiendo agorrar lo, lo suficiente que tampoco es necesario un capital muy elevado y ya ¿no? empezar a operar en, en mercados regulados ¿de acuerdo? espero que este video ha sido, haya sido útil para ti y al resto de los compañeros nuestros suscriptores del canal eh, chicos si tenéis alguna duda o pregunta más eh, por favor dejadmela debajo de este vídeo en los comentarios Intentaré responder a las preguntas más interesantes en los próximos vídeos. Os deseo buen fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!